Hola amigos viajeros, este es mi primer paseo durante la pandemia y estoy en la ciudad donde vivo, Dallas, Texas. Quiero mostrarles qué opciones hay para hacer aquí en estos tiempos. Acompañen. Hola amigos viajeros. Me encuentro en mi casa en Dallas y este video es especial porque es de la ciudad donde vivo Aquí está Iván también Hola Hola en este video lo que quiero hacer es inspirarles a viajar por casa. Y no me refiero a ir del comedor, a la cocina, a la sala. Sino de viajar por la ciudad donde viven. Porque creo que es una de las mejores opciones para empezar a salir durante la pandemia. Antes de irse a otras ciudades o a otros países incluso. Así que vamos a explorar opciones para hacer en Dallas. Pero que también ustedes pueden hacerlas en su ciudad buscando cosas similares. ¿Estás listo? Estoy listo. Vivimos muy cerca del metro, así que vamos a tomarlo para ir a nuestro primer destino. Estamos en la estación Deep Ellem y nos vamos a la estación Western, que son solo cuatro paradas. Aunque el sistema de transporte público en Dallas no es el mejor, no es el más eficiente. La mayoría de personas se moviliza en carros particulares. Nosotros vamos a tomar el tren que sí lo hay para ir a nuestro primer uh, destino que es el West End. Tomen en cuenta que aquí las personas se movilizan en carro y por eso... ...muchas personas que visitan vienen en su propio vehículo o alquilan uno. También muchas personas prefieren movilizarse en Uber si están de visita. En la estación de Western hemos encontrado un mapa... ...donde pueden ver las calles principales del centro de Dallas. Nosotros nos encontramos justamente aquí. Este es el edificio más alto de Dallas. Y este es como que el área más histórica. El Western es el distrito más histórico de Dallas... ...donde sus edificios resaltan por sus ladrillos rojizos. La mayoría fueron construidos como almacenes... ...durante la etapa industrial de Dallas en el siglo XIX... ...y hoy tienen diferentes funciones, como albergar restaurantes. Ya estamos en el restaurante Ellen's que es muy típico para desayunar, comida así tejana. ¿Qué pasa? ¿Tienes ¿Si hambre? ¡Tengo hambre! Así que vamos a entrar en un ratito. Estamos esperando un rato porque el cupo es limitado al 75% ahora y hay muchas personas. Van a notar que hay muchas construcciones alrededor. Y es que Dallas está en un momento muy bueno, muy pujante. Está creciendo mucho la ciudad. Así que es un buen momento en Dallas a pesar de, el, de la pandemia también. Otra opción con la que se han adaptado todos los restaurantes... ...es tener menús digitales. Ahí salen, ves, lo ponen en el teléfono y salen la opción ahí. Y pueden ver la carta... ...en el celular. Vamos a empezar con un chocolate. Ya cuando te sientas te puedes quitar la máscara por supuesto para comer. Ah, pero cuando te movilizas por todo el restaurante incluso para ir al baño... ...tienes que ponerte la máscara. Eso es en todos los restaurantes aquí en Texas. me imagino que en todos lados. ¿Qué pediste? Yo como mexicano pedí uno de huevos rancheros. Incluye mi sopita, mi huevito con carnetita y una tortillita muy rica. Yo pedí el Beagle Breakfast que viene... Eh, ...tocino, vienen salchichas, papas, huevos revueltos. Y con estos biscuits con gravy, Qué rico se ve. Ya salimos del desayuno que estuvo bien no es lo más rico del mundo pero estuvo bien para mí ¿tú qué opinas? No me gustó mucho ¿no? No dedito abajo. Es que pediste un plato mexicano en un lugar tejano no debiste mm ¿no? -hmm. La salsa no estaba rica la tuya. Ah no parecía puré de tomate. El mío estaba no estaba riquísimo riquísimo pero sí estaba rico a mí sí me gustó. Cuando uno está caminando por la calle no tiene que ponerse máscaras... ...está alejado de la gente así que esa es una buena señora... ...¿por qué te la pones? Yo prefiero mantenerme, la hace frío. Ah, está haciendo un poco de frío entonces eso ayuda a abrigar. Eh, y una, otra cosa buena durante la pandemia para hacer... ...es caminar y conocer tu, tu ciudad. Entonces nosotros estamos caminando por Dallas... ...vamos a ver algunos puntos importantes históricos. Dallas es una ciudad uh, nueva, su historia es reciente... ...pero uno de los eventos... Eh, más trágicos e históricos de esta ciudad... fue el asesinato del presidente John F. Kennedy. Vamos a ir al lugar donde esto sucedió. Esta zona aún sigue siendo parte del West End... y es probablemente el lugar más visitado por los turistas. Hay muchas teorías, conspiraciones sobre la muerte del presidente John F. Kennedy. Lo concreto es que fue disparado justo en esta calle... ...donde hay dos x que marcan los dos lugares donde se dieron los disparos. Y lo más probable según las investigaciones hasta ahora por lo menos... ...es que el disparo o uno de los disparos provino del de edificio que vemos allá... ...del sexto piso, por eso el museo se llama Sixth Floor Museum, el museo del piso 6. El museo ya está abierto pero el cupo es limitado y tienes que reservar con tiempo. Ya no habían boletos por varios días. dos cuadras de donde fue el asesinato de John F. Kennedy se encuentra el monumento que le hicieron. El trágico deceso del presidente es una de las cosas por las que Dallas es más conocida. Dallas es una ciudad joven, fue fundada en 1846 en honor al vicepresidente George Mifflin Dallas. Gracias a su acelerado crecimiento con la construcción de ferrocarriles y la industria petrolera... ...el área metropolitana de Dallas es ahora la cuarta más poblada del país. En menos de 200 años ha pasado de tener cabañas como esta ...a convertirse en una ciudad moderna y con un futuro prometedor. Otra cosa que están empezando a abrir son los museos... ...y hemos venido al Museo de Arte de Dallas... ...para disfrutar de su exhibición que es una de las más completas... ...que yo he conocido y que además es gratis. Antes uno podía ingresar libremente pero por el cupo limitado ahora tienes que pedir un boleto por internet. Donde escogerás un día y hora para ingresar. Por supuesto tienes que mantener distancia y siempre tener la mascarilla puesta. Y claro como la mayoría de establecimientos encontrarás gel antibacterial. Este museo es de los más grandes en el país y tiene piezas en exhibición de todo el mundo. Incluyendo Latinoamérica. Desde la época prehispánica, pasando por la colonia y la era moderna. Este gabinete pertenecía a un virrey del Perú. Ahí tiene el sello de la ciudad de Lima. Impresionante, en concha de nácar. Este es considerado como uno de los museos más completos de Estados Unidos. Y lo mejor es que su exhibición permanente no tiene costo de entrada. Ya salimos del museo, muy interesante, claro manteniendo la distancia... ...teniendo la máscara todo el tiempo que es un poco incómodo... ...pero vale la pena para ver todas esas piezas que tiene el Museo de Arte de Dallas. ¿Qué tal Iván? ¿Te gustó? Sí, yo soy una persona que me gusta mucho los museos. ¿Para sentarte? Ay estoy bien cansado. <risa> bueno, vamos a descansar un rato aquí en el parque... ...porque justo aquí enfrente del Museo de Arte de Dallas... ...está el parque Clyde Warren, se ha vuelto muy popular y fue construido hace... ...pocos años, no, no es muy viejo. Y aquí también hay eh, camiones de comida, así que vamos a pasear un rato por ahí. Hay más gente de la que esperaba en este parque y parece que las máscaras... ...aquí es un sistema de honor porque algunos las tienen y otros no las tienen. La cosa es tratar de mantener la distancia para estar un poco más seguros. <música> Me sorprendió ver tanta gente reunida en un solo lugar. Claro, era aire aire libre, en un parque. Pero sí, habían muchas personas que no estaban siguiendo las medidas de precaución. Pero me dio gusto en parte ver tanta gente reunida en, en un lugar. ¿A ti qué te pareció, Iván? Mucha vida me gustó. Muchas actividades también. Ahora estamos en el Distrito del Arte que está muy cerca al parque también. Aquí está la ópera, está la sinfónica, y teatros. Pero claro, ahorita no están funcionando. Pero aquí también se encuentra la catedral. Y ahora estamos de regreso en Deep Ellum que es el barrio más bohemio de Dallas. Donde hay muchos bares, restaurantes. Uh, y la gente viene a caminar mucho, se reúnen mucho aquí. No vamos a ir a ningún bar porque pues... Creo que no es este recomendable por el distanciamiento social... ...pero si sí vamos a ir a un restaurante a comer... ...y vamos a pasear por aquí, por este barrio. ¿Te gusta Deep Alon? Me gusta Deep Alon y me gusta la comida. ¿Qué se te antoja? Barbecue. Barbecue es una de las especialidades en Texas. Teníamos planeado comer aquí en Pecan Lodge... ...pero había una línea larguísima hasta la calle... ...así que nos fuimos a otro restaurante de barbecue a dos cuadras... ...Terry Blacks. Abrió ese 2020 y ha tenido buenas críticas. La carne la venden por peso. Además hay varios acompañantes que puedes ordenar. El barbecue estadounidense se caracteriza por ser ahumado... ...y uno de los cortes más famosos es el brisket. Me gustó mucho el barbecue, estaba riquísimo, me encantó. Muy recomendado. ¿no piensan lo mismo? Está muy rico. Sí. Ahora vamos a pasar un poco más por aquí, por DPL... a ver buscar de repente un postre. Llegamos en Emporium Pies que se especializa en hacer pies de muchos sabores. Lo interesante es cómo se han adaptado a los tiempos. Tienen cero contacto con los clientes. La orden y el pago se hace con una división... y la entrega del pedido por un dispensador. Pedí un pie de plátano y como el de pecanas que Iván quería se había acabado. Muy cerca compró una paleta. Lo interesante de este lugar es que venden paletas con alcohol. Esta es una de margarita sabor mango. O sea, mango con tequila. Está rica la paleta que pidió Iván. Pero sí se siente que es alcohol. Entonces es raro co <ríe> comer una paleta con alcohol, ¿no? Uh -huh, está rica. <ríe> Ya el movimiento en la calle se empezaba a notar más. La noche es cuando Deep Ellum más brilla. Mientras buscamos un rincón para endulzarnos con lo que compramos. Qué rico. Super recomendado. Regresando al centro de Dallas caminamos por las importantes calles Main y Commerce. Este es el área financiera de la ciudad donde abunda la gente de día. Pero en los últimos años está tomando vida en la noche también. Ahora hemos llegado a una nueva atracción de Dallas que está impresionante. Todos están aquí, se llama Discovery Park, tiene una pantalla gigante. ¿Ya la habías visto, Iván? Ya, ya habíamos no venido, pero wow, no tal? había visto tanta gente. El Discovery District fue construido por la empresa telefónica AT&T... ...y busca ser un punto donde resalta la tecnología con sus pantallas gigantes... ...y actividades para el público. Qué interesante todo esto y esta estatua que la llaman Golden Boy o Chico Dorado... Fue traída desde Nueva York antes estaba en el edificio de AT&T de esa ciudad. Así que eso en parte yo creo representa cómo la ciudad de Dallas está creciendo tanto... ...y se está convirtiendo en una de las ciudades más importantes en Estados Unidos y en el mundo. Aquí terminamos la aventura de hoy pero mañana continuamos con más. Chao. Bye. Buenos días. Segundo día de actividades. Vamos a ir a ver más opciones de cosas que se pueden hacer durante la pandemia. Pero ahora en carro. Qué bueno en carro. Hola. Hola. Estamos yendo al Arboretum que es el jardín botánico de Dallas. Pero primero vamos a ir a agarrar algo de comer rápido para desayunar. Llegamos a Good Friend Package donde la comida solo es para llevar. Pero fuera hay mesitos así que puedes comer aquí. Iván pidió el big boy. Mm. Yo pedí el desayuno estándar. Wow esta comida está bien rica. Qué bueno que venimos. Me encantó, ya probé y... Tras un rico desayuno ahora sí nos vamos al jardín botánico. Mm -hmm. Y ya estamos en el jardín botánico que es el Arboretum de Dallas. Tiene una exhibición especial ahora por el otoño con calabazas... ...con toda la temática del otoño, de Thanksgiving, de Halloween. Así que... Muy bonito, ¿qué te pareció? Estoy emocionado. ¿Por qué? Porque está muy bonito. <ríe> Una ardilla, miren. Las exhibiciones como esta son de temporada. Por ejemplo, si vienes en diciembre, encontrarás todo con el tema navideño. Es un lugar ideal para tomar fotos, así que encontrarás sesiones de fotos por todos lados. Aparte de las exhibiciones de temporada... ...este parque tiene más de un cuarto de millón de metros cuadrados... ...donde encuentras plantas y flores de todo el mundo. Todas las zonas son perfectas para las fotos... ...y tendrás una linda vista del lago White Rock. Ya estamos regresando al carro pero estuvimos aquí un buen tiempo... ...casi dos horas y media no caminando más que nada estamos cansados... ...porque caminar con la máscara es difícil ¿Qué te pareció? Muy cansado, muy bonito pero muy cansado. Sí estaba cansado. Especialmente porque está el, el tiempo un poco húmedo así que... Asegúrense de venir en un día seco para que no suden tanto. Ahora hemos llegado al barrio de Oak Cliff. Que es históricamente el barrio hispano de Dallas. Porque aquí muchas familias hispanas en especial. Mexicanas eh, se concentraron. Así que tiene una herencia hispana muy grande. Hay muchos lugares donde poder este, comer, visitar. Nosotros vamos a ir a una taquería que siempre nos ha encantado. Eh, que está en, en una esquina, es un kiosco. Mientras unos esperan en sus carros, otros hacen línea en espera de los ricos tacos. Ya estamos en la taquería, y hay una línea larga, pero va a valer la pena la espera. ¿Te gusta, amigo? ¿A ti? Me gusta estar bien rico. Al lado de la ventanilla de los pedidos también hay un elotero que ya tiene muchos años vendiendo maíz mezclado con mayonesa, mantequilla, crema y más. A barbacoa. La variedad de tacos es amplia, cada uno cuesta 2 dólares y si puedes escoger entre salsa verde o roja. El tesoro de los tacos, vamos a comer en el carro. Primero le echo salsa verde que pica harto, así que así un poco nomás. Mmm. Mm, mm, mm. Rico. Mm. Lo más rico que hemos comido hasta ahorita creo en el kiosco. Prueba de que. A veces las cosas más ricas son las más simples. Mm. Hemos llegado al distrito de Arte Bishop, Bishop Arts District. Que es conocido por sus tiendas curiosas... ...por obtener varios restaurantes... ...hay música en vivo siempre. La idea aquí es promocionar el arte... ...y eso es lo que les voy a mostrar en el video. Vamos a refrescarnos con unos heladitos. Azúcar es una heladería que resalta la cultura latina... ...con sus sabores y por supuesto tenían coco. Mmm. Saben un lindo lugar para visitar el Beach of Arts. ¿Te gustó, Iván? Me encanta. Ahora hemos llegado a esta área conocida como Trinity... ...donde se encuentra el puente continental... ...que antes era una vía vehicular pero ahora es un paseo peatonal. Esta zona empezó a revitalizarse en la última década... ...con la construcción del puente Margaret Hunt Hill... ...diseñado por el afamado arquitecto Santiago Calatrava... ...y característico por su inmenso arco. Al construirse, el antiguo puente continental pasó a ser una vía peatonal. Y gracias a eso se ha convertido en una importante área de esparcimiento en Dallas. Buena para ver los rascacielos de la ciudad. Este es un puente perfecto para venir a pasar un momento relajado. Para venir con los niños también. Me encantó. ¿Te gusta Iván? Me encanta. Estamos súper cansados por todo lo que hemos hecho hoy y ayer. Pero antes de ir a cenar quería mostrarles una opción que se ha hecho muy popular en todo el mundo. Ya existía pero ahora con la pandemia se han vuelto muy populares. Se trata de los drive-ins, esos cines que uno entra con el carro y puede ver la película desde su carro conectándose a la radio. Aquí en Dallas, muy cerca al centro se ha abierto uno de estos lugares pero el problema es que los tickets, los boletos se venden rapidísimo. Por eso no, podien, no podemos entrar nosotros en este momento. Pero es una buena opción. Las películas no son estrenos, son películas antiguas clásicas. Pero la gente le encanta y los boletos arrasan rápidamente. Desde aquí estamos viendo la pantalla. Así que es una opción muy interesante que se ha hecho popular en muchos lugares. Les estoy mostrando ahora unas imágenes de drone que acabo de sacar. Para que vean más o menos el tamaño del estacionamiento y uh, cómo es que funciona todo esto. Para cerrar este día hemos venido a comer Tex-Mex... ...que es la comida clásica de Texas. Una mezcla entre mexicano y tejano y hemos pedido por supuesto unas margaritas rosen, Salud. De fresa y yo de limón. La clásica. Mm, está, rico. está rico. Lo general de los restaurantes Tex-Mex como mías... ...es que los nachos con salsa son gratis e ilimitados. Pero teníamos que guardar campo para la cena. La carta se excede con el celular, con el código QR. La nueva tendencia de los restaurantes en esta pandemia. Iván pidió el Mia's Platter que viene con una variedad de cosas... ...entre quesadillas y flautas. Yo he pedido una chimichanga gigante, gigante. A ver, vamos a probarla. Mm. La comida estuvo muy rica, me gustó. ¿Te gustó Iván? Sí, me encantó. Así que aquí tienen muchas opciones para hacer en Dallas... ...durante la pandemia, cosas que pueden también... De alguna forma aplicarla en la ciudad donde estén. Porque son opciones que pueden buscar donde se encuentren. Ir a parques, ir a áreas abiertas, lugares eh, donde tengan protocolos de seguridad. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.